Esto es un video para las mujeres que se encuentran en estos momentos en un estado de depresión, porque a lo mejor algún chulo las dejó. Claro, vale aclarar votación, que no fue que te dejaste. a chuleando ¿entiende? No te estaba mandando un code, tú, tú eras la que estaba mandando todo. Pero ese no es el punto, eso, eso es otro video. El video de ahorita se trata de que ya se fue el tipo, está sola, está sola en tu casa. Ya las pláticas que tenías que darle al tipo, ya no, ya no, ya no, ya ya, ya para que te la eches para para, ti, para que te compres tu pana para que vayas para la trinquería, para que hagas un buen mercado, para que comas tú, no para que le dejes el mercado al chulo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, viene una, vas y haces el mercado, porque ya tienes la plata, ya no tienes que hacer al chulo, no. ya la plata es para ti, entonces vas y haces el mercado, te tiras en el sofá, más huevo chulo de mierda y el tremendo mercado en la nevera ¡ah! comía, ves, de tu madre, con de tu madre, quiere, te Ah, estímate, estima y quiere tu vida, ándase comía, para que de ese mamá hueva. y ándase de tu comía desgraciada, y deja de estar fumando, y deja de estar comiendo cualquier mierda, pensando en el chulo ese de mierda. Comiendo con flair, con yogur o leche. No, mi niña, ya hiciste el mercado. El mercado está ahí para ti, está esperando por ti, para que te hagas tu comida. No importa si sea para ti sola. Pero hazte tu buena comida, hazte tu buena papa. ¡Ah, al cabrón que te estaba chuleando! Ay, Cecilia, sí hacías comidita, ¿ves? Coño, quiérete, ámate, estímate, valórate. hay que mandársela a las mujeres que están pasando por una situación de soledad coño, aprovecha tu soledad mamá hueva pero no te hundas en la mierda porque si no cocinas, si no comes, te vas a morir para el coño ah, al huevón si le hacías comida ahora patino. ti no coño quiere, te